Muy buenos días desde el aeropuerto de Málaga, son las 6.47 de la mañana. Ayer salí bueno, salí a bailar. Si, si me sigues desde hace tiempo, sabes que uno de mis objetivos para este año es aprender a bailar bien bachate. Es algo que, no sé, me apasiona. Es como, como mi meditación, ¿no? Cuando estoy bailando eh, no pienso en nada más. Para mí es algo, es algo importante y te explico por qué. Y es que desde siempre ha sido como, no sé, como ese, ese objetivo que, que yo decía, joder, yo, yo aprender a bailar si soy arrítmico, si no doy ni una Y, wow, pues ahora estoy ahí y, y es como cuando quise empezar mi negocio, ¿no? Estoy todos los días obsesionado, pues, salgo a bailar, salgo a bailar y tomo clases y, y, y todo eso Pero bueno, el tema de hoy me parece que es un tema súper, súper importante y es el tema de, de, del dinero ¿no? Vamos a hablar sobre, sobre el dinero Mucha gente piensa, joder, es que el dinero es malo, es que quien tiene más dinero es... Y vamos a, vamos a profundizar en, en eso, pero... Sobre todo, y te hago una breve actualización, cómo me encuentro a día de hoy. Eh, bueno, estamos en, en mitad de un lanzamiento de David Body. El último lanzamiento que hicimos, bueno, el último y el primero, con, con David facturamos más de 10.000 euros. Además, bueno, era, era súper especial porque no teníamos ni siquiera el producto creado, o sea, vendimos la idea y, y se cerraron todas las plazas, las 10 plazas. En este lanzamiento hemos apostado por algo más grande, es decir, vamos a incluir, bueno, pues nuevas estrategias, vamos a aumentar el presupuesto, la otra vez invertimos mil euros y, y sacamos pues 10.000, esta vez vamos, bueno, el objetivo es mayor, el objetivo eh, son 30.000 euros y, y vamos a por ello, ¿no? Vamos a ir a por ello y además que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas porque, no sé, al final que sí, que la facturación está genial, pero sobre todo, no sé, tuve una reunión con, con, sus, con sus alumnas, que además trazamos el, el avatar perfecto, es decir, eh, bueno, pues pusimos que eran chicas de tal edad a tal edad, y esto es, todo era perfecto y cuadró exactamente con, con las personas que eran, ¿no? Por eso para mí es súper importante trazar el, el avatar o trazar tu cliente ideal siempre que vas a vender un, un producto o un servicio. Y bueno, pues estamos ahí en mitad de ese lanzamiento, eh, yo miré a Málaga pues ahora del, 9 al, al, no, del 28 de febrero al 9 de marzo. Entonces estaré trabajando también en el lanzamiento de David y justamente cuando vuelva aquí eh, lanzaremos. Lanzaremos a través de webinar. Sabes que pues para mí es la mejor estrategia, es la lancha motora. Todos los lanzamientos eh, los hacemos con, con webinar. Hemos facturado hasta 30.000 euros con un webinar. Un webinar, bueno, eh, no te lleva más de una hora y media hacerlo. Ahora bien, sigue un proceso estratégico. Eh, un paso a paso, un, un, una hoja de ruta que si no sabes, estás jodido, jodida. Pero bueno, no te preocupes porque... A ver si me acuerdo y, y te dejo el enlace de, de cómo crear un webinar que convierta aquí. Y vamos a hablar de dinero, ¿no? Y es que, mmm, honestamente, yo cuando, cuando empiezo con los negocios... Bueno, si, si has escuchado algo de mi historia, pues yo empiezo literalmente... O sea, en cuanto a negocios online se refiere, cobrando 3 euros la hora. Yo he editado vídeos a, a, a youtubers, bueno, pues que... que que tenían un canal grande, ¿no? Yo quería ser como ellos, entonces decía, bueno, pues al final el dinero pues, no, no, no es lo importante, ¿no? Sí que es cierto que, que cuando yo empiezo a ganar cada vez más dinero, yo me empiezo a asustar. A mí me empieza a dar pánico. ¿Y qué es lo que me ocurre? Y, te, bueno, te lo voy a confesar aquí, yo recuerdo una situación donde, bueno, pues, vendí uno de mis primeros programas de, de, de mentoría, 997 euros, y tan pronto como me entró la transacción en Stripe, Acto seguido, lo que hice fue ir directamente a Amazon y comprarme un ordenador. Claro, me quedé tal y como estaba así, con el ordenador, que, que ni necesitaba en ese momento, y varias semanas después me paré a pensar y dije, joder... Realmente necesitaba hacer esto ¿Por qué he hecho esto, no? Y llegué a la conclusión de que, como he estado acostumbrado siempre a vivir al límite, a vivir al margen, siempre, bueno, pues cuando tenía no sé, el primer coche que lo que compré, un BMW 320 negro, así súper, súper bonito, lo compré con un préstamo. Y yo recuerdo todos los meses que el día uno llegaba el préstamo y, y, y me metía un hostiazo de la hostia y me quedaban en la cuenta igual 200 euros para pasar el mes. Entonces, como siempre había vivido así, de forma subconsciente, y esto es súper interesante, yo pensaba que si tenía dinero es porque algo estaba haciendo mal, es porque, pues, no sé, vendría todo préstamo, o me quitarían el dinero, o, o, o pasaría algo. Entonces, era incapaz de tener dinero. Por esas creencias que yo siempre había tenido, claro, al final, bueno, pues no sé, yo veía a mi padre trabajar de sol a sol y, y, y, y pues no le, no le podía ver a él. Es decir, pues mi padre al final, mis padres son tenía una tienda de muebles, y tenían que, pues, muchos días no subían a casa a comer por estar trabajando, y trabajaban para ganar dinero, entonces yo asociaba, ¿no?, para, para que veas cómo es el cuerpo humano y la mente, yo asociaba a él, joder, es que mis padres trabajan y tienen su tienda para ganar dinero, y es por ese dinero por el que yo no les veo, el dinero es malo, el dinero es malo, eso es lo que yo pensaba, ¿no?, y esto unido pues a los comentarios del estilo, es que quien tiene dinero es porque lo ha robado, es que eh, estos putos ricos, es, todo eso me hacía pensar o me hacía actuar así con el dinero. Pero al final descubrí que el dinero no es más que un simple altavoz, no es más que energía. Si tú eres malo, con dinero vas a ser más malo aún. Pero si tú eres bueno, si tú eres una persona que, que busca impactar, que busca cambiar vidas, que busca ayudar... Vas a ayudar a más personas, vas a impactar a más personas, porque el dinero es un simple altavoz de lo que ya eres. Veo mucha gente que dice, no, ya cuando tenga dinero se le feliz. Si no eres feliz sin dinero, no serás feliz con él, y el dinero es súper importante. Yo no estaría aquí si no tuviese dinero, no, te, no vestiría si no tuviese dinero. El dinero a día de hoy en el, en el país en el que vivimos y en la sociedad en la que vivimos es súper, súper importante. Hay ciertas experiencias que yo he vivido en mi vida que, que no sería incapaz de tenerlas si no tuviese dinero. Hace unos días compré un vuelo a, a Maldivas para la familia y, y, y hubiese sido imposible si no hubiese tenido dinero. Son experiencias que bueno, pues el, el dinero te da y el dinero es importante. Pero sobre todo y donde, y donde quiero ir, al final lo, lo que es el dinero es, es un simple altavoz. Y es que cuando tengas dinero no vas a ser más feliz de lo que eres ahora. Y eso quiero que, que, que quede claro en este mensaje. A día de hoy, y aquí te va, bueno, pues algo así más, más, más personal, y es que ya no me da miedo invertir. Hace unos días compré un curso de, de 1.000 euros de formación de, de Antonio G. sobre lanzamientos. Ya no me da miedo invertir. Ahora, por ejemplo, para ir a Málaga, pues podía irme en la car, podía irme en autobús. Prefiero pagar un poco más e irme en avión. Porque valoro mi tiempo. Porque al final, si he, hecho, si he hecho cuentas, es decir, si divido las las horas que me lleva, ¿no? De aquí a Málaga, digo, vale, pues ¿qué son? De aquí a Málaga son seis horas. Divido el precio por hora, digo, joder, si es que me sale mucho mejor llegar en una hora y estar trabajando seis ahí, o estar incluso con Ruth y con Tomás, que son mis amigos, y, y por quien voy ahí, seis horas, porque me vale mucho más eso que los 70, 80 euros que me ha costado el vuelo. Y es así como veo el dinero, como una fuente de energía. Y, y cuando entras en ese juego, cuando, cuando contribuyes, cuando en, no tienes problema, no eres una persona que se lo aguarda ahí todo en el banco, y todo debajo de la cama para. Cuando eres una persona que, que simplemente contribuye con la sociedad, todo se te da de vuelta. Entonces nada, breve episodio del podcast, simplemente quería hablar sobre, sobre dinero, no me asustan las cifras, antes yo sí que era el, el, el, pues la típica persona, de, oye no voy a subir que en un lanzamiento facturado 10.000 a ver qué van a pensar, o no voy a subir, no sé, que, que me voy en clase de business a ah. antes era ese tipo de persona, ahora ya no, he llegado a la conclusión de que si cuando alguien sube algo, a ti te duele, a ti te crea esa resistencia, tienes algo que mejorar, porque donde hay resistencia hay algo que mejorar, o sea, ahora a mí ya no me no me escuece cuando veo un vídeo de alguien donde dice, oye, factura, genial, enhorabuena, está bien, por eso trato de ser transparente, y si me sigues, desde siempre he querido ser transparente, o sea, te he contado que, que durante ocho años el único viaje que hice con mi familia fue a Mallorca, y que por eso mismo decidí comprar los vuelos e irnos en septiembre a Maldivas. Joder, que te he contado que, que, que es que yo estaba endeudado con los préstamos. Que me compré un coche para presumir ante el resto que tenía un PMV. Y era la puntita del iceberg. ¿no? La gente me veía con un PMV, ¡Wow! ¡Qué bonito! Qué, ¡Qué increíble! Y por dentro estaba endeudado. Que cuando llegaba el día 1 me quedaban 200 euros en la cuenta. Y tenía que trabajar 30 días. En un trabajo que no me gustaba para un jefe que ni siquiera me caía bien. Así que bueno. Breve reflexión. Sigo trabajando también la incubadora de lanzamientos. Paralelamente a los lanzamientos. Va a ser algo increíble, te prometo que, ya te contaré más adelante, pero Uf. para mí lanzar ese programa eh, va a ser un hito, o sea, es mi objetivo de este año, mil, 2022, eh, la incubadora de lanzamientos, voy a por ellos, un programa donde literalmente, pues al final, mucha gente me pide lanzar, ¿no? Oye Dani, ayúdame con mi producto, quiero lanzar mi producto, pero, bueno, pues, pues no damos abasto, es decir, pues tenemos lanzamientos, seleccionamos muy bien a nuestros clientes, y sí que es cierto que no damos abasto. entonces Quiero formar a gente que aprenda esta habilidad, que pueda generar ingresos, ya sea para lanzar, lanzando sus productos o los productos de otros. Y que esto al final, bueno, pues le, le, le permita vivir, pues la vida que ellos quieren, ¿no? Que es al final el, el, fin, el, el fin de todos, ¿no? Ser, ser libre. Así que bueno, nada, breve podcast sobre, sobre el dinero, hablemos sobre el dinero. envío un fortísimo abrazo, voy a tomarme este café que tengo, que tengo por aquí, mientras espero mi mi vuelo que saldrá en breves y, y ya está. Gracias por seguir escuchándome y bueno, agradecería mucho si, si me dejas un comentario una valoración o si estás en YouTube, simplemente suscríbete. Nos vemos en el siguiente. Chao.